Hombre, esta semana me llevo yo para la casa un cuadro de Natalia París, lo más de hermoso, y lo puse hacia frente de mi cama, lo más de lindo, y yo, ajá, para tirarle picos a Natalia París. Cuando llega mi esposa y me dice, sí, vea, quítele los ojos de mentiras que queda quíteles esas pechugas de mentiras que queda. Quítele esos labios de mentiras que queda. Quítele esas nalgas de mentiras que queda. Quítele jalí ver que queda. Yo le dije, queda usted, mija, no moleste más, y en el berraco cuadrón. <risa> Cierto día suena el teléfono, entonces contesta un tartamudo, contesta bu, bu, bu, bu, bu. Y el que estaba marcando dice, eh, otra vez ocupado, hombre. Se va mi abuelito en esos días para que le hiciera al médico un examen y entonces el médico llega y le hace el examen cuando le dice A ver abuelito, le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? No pues déme la mala. A ver, la mala noticia es que usted tiene Alzheimer. Ni igual es la buena, que cuando salga de aquí se le olvida. ¿Un ¿Cómo le parece que en estos días mi abuelito y mi abuelita salieron de la casa, dejaron la casa sola cuando se entró un ladrón y desocupó toda la casa? Tenía todo listo para robarse y en esas volvieron mi abuelito y mi abuelita y llegaron allá cuando en esas el ladrón el mismo... ¡Uy! ¡Quietos ahí! ¿Cómo? Primera vez que me pillan robando, mejor dicho, se les va a costar la vida. Los voy a ir a pelar aquí de una vez, pero antes de pelarlos, a ver. Señora, ¿usted cómo se llama? Me, yo, yo me llamo Magola. ¿Cómo? ¿Cómo se va a llamar Magola, hombre, si Magola se llamaba mi mamá? Y yo la enterré la semana pasada, no puede ser, ya me tocó perdonarle la vida. A ver, hágase para un lado, hágase para un lado. Pero usted viejito si sí no se salva, usted viejito no se salva. A ver, ¿usted cómo se llama? Mm, yo me llamo Carlos, pero de cariño me dicen Magola. Esta semana estaba mi hermana Mi mamá y mi abuelita ahí charlando Cuando de un momento otro o se va mi hermana Es que por allá para el centro Cuando viene y dice Ah, hombre, le parece que más aburrido Dice, ¿qué pasó? No, como le parece que un tipo para una colchonería Llegó y me dijo Que si hacía el amor con él me daba ese colchón, pero que yo no podía tirarme ni un pedí. Y un colchón, lo más de bonito, hombre, pero hermoso, lo más de bonito. Y yo llegué y me puse de amor con él cuando se me zafaron dos barracos pedos. ¡Ay, ah, ese colchón se que vaya. Dice mi mamá, no, yo sí voy por él. Se va mi mamá cuando ratico vuelve dice, no, hm, ese tipo nada. Tres pedos me soltaron. Se va la abuelita cuando al rato viene con el colchón debajo del brazo y dice, ¡eh! ¡Abuela! ¡Eh! ¡Ave María! ¡Usted es tan berraquita cómo se trajo el colchón! Dijo, claro! Si me cagué y me toca lavarlo. <risa> le dice la viejita al viejito, es que... ¡Ay, viejo! Estoy sintiendo las calorías que sentía cuando tenía 20 años. Dice el viejo, ¿por qué? Porque tengo un seno caliente. ¿Cómo no lo va a tener caliente? y lo metió entre el chocolate. Esta semana me llega mi cuñado y me dice es que ahí te rastrojo! Mira que estoy como aburrido mano, eh. Y yo qué le pasó? Hombre, le parece que tu hermana me echó y yo, ¿por qué? Ay, porque yo que yo era morboso, un degenerado, un depravado, un cochino, mano. Y yo, ¿qué usted qué hizo, pues? hombre, le parece que estábamos jugando ajedrez. Y ella me dijo, es que jaque, y yo lo jaque, y por eso me echó. <risa>